Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy quería hablaros un poco de mi trayectoria profesional y cómo podríais vosotros acceder a un trabajo como en el que estoy yo. Eh, yo empecé a programar desde muy pequeño, así cuando todavía estaba en MySpace, con Flash. Eh, la verdad es que ahora mismo el Flash está completamente abandonado y solo se usa para hacer animaciones pero antes podías hacer portadas en el MySpace, animadas con botones y muchas cosas de esas. El caso es que si queréis empezar a programar y queréis meteros con el mundo de la programación web, que es lo que estoy haciendo yo, que no es, no es uh, otro tipo de programación, sino es programación orientada a, a web, no a aplicaciones, pues yo empezaría aprendiendo algo de HTML, que es lenguaje de etiquetado que realmente no es pro programar en sí pero es entender un poco cómo funciona las páginas web, algo de CSS que es para darle estilo a, a, la, a la web, algo de maquetación y luego ya empezar con la programación Javascript. Javascript es una programación por decirlo de alguna manera funcional y es a lo mejor la el lenguaje más sencillo de, de aprender a, grande, a grandes rasgos. Además es una programación que se ejecuta en el lado de, de cliente, así que va a ser más fácil para vosotros eh, ver qué está pasando en lo que es la aplicación, por lo que es un lenguaje que no hace falta compilarlo, como es otro lenguaje de aplicaciones, así que puede ser para, para un principio, para coger una base, os puede ayudar bastante. También os recomiendo que empecéis a programar en pseudocódigo, que es realmente escribir en el lenguaje humano lo que queréis que haga una aplicación para así en vuestra cabeza amueblarla y tener esa predisposición a, a la programación ya que el pseudocódigo os hace pensar antes de, de poneros a, a programar y es algo que probablemente necesitaréis en los primeros años si no habéis programado todavía también os recomiendo que miréis patrones de programación eh, estructuras básicas como son condicionales, ternarios, eh, bucles eh, ya que todos los lenguajes de programación más o menos comparten esas mismas estructuras. Lo único que cambia es un poco el lenguaje y cómo estructurarlos. Si queréis meteros más por el tema de aplicaciones, eh, yo diría que estudiarais o que programarais en Java, pero no como lenguaje que vayáis a programar en el futuro, sino para entender un poco cómo van las cosas. Java tiene está orientado a objetos, podéis usar librerías y os puede ayudar para acceder un poco más a, a lo que es el mundo de la programación. En el caso de que elijáis programación web, un lenguaje sencillo de aprender es el PHP, ya que puede ser tanto funcional y ahora con últimos, últimas versiones como es PHP 7, pues te permite un lenguaje más orientado a objetos. Que es más interesante que el funcional y hace que, que no sea una estructura espagueti, que es lo que decimos nosotros, una programación un poco más, más limpia. Por otra parte, tanto en lenguajes de PHP como en aplicaciones, vas a tener que, que lidiar con bases de datos y comprender la base de datos es importante. La mayoría de aplicaciones que desarrolléis va a tener que acceder a unos datos que estén guardados en alguna parte. Eh, yo tiré por desarrollo web y la, la base de datos que nosotros estamos trabajando ahora es MySQL, bueno, MariaDB ya que MySQL pasó a Oracle y, y es de pago, y la, la que es de, de código abierto es MariaDB que más o menos es lo mismo. Y os recomiendo que estudiéis bases de datos relacionales, ya que puede ser más sencillo. Así hacer sentencias SQL, selects, updates pues os puede, os puede ayudar bastante también para, para comprender eh, estructuras de, de datos. Y en realidad eh, todo esto es un mundo, porque bueno, en lo que estoy yo ahora mismo trabajando tenemos cuatro papeles diferenciados, que es el frontend, que es un poco la, la parte de la maquetación, la parte bonita de, de la web, la que es más visible para el usuario final, eh, que comprende CSS, el CSS se puede compilar usando SAS. Os recomiendo que, si vais a, a tirar más por la parte de front, miréis SAS. Luego también está la, la parte backend, eh, que es ya más bien de programación, programación web, eh, en PHP en mi caso, pero puede ser en otros lenguajes. Y luego está el Site Builder, que es tocar, tocar botones, por decirlo de alguna manera. En la, en la parte de administración de, de la web. Eh, no tanto crear contenidos, sino crear los campos de ese contenido para que después se pueda publicar, pero bueno, eso es otro tema y no me creo enrollar en, esa, en esos detalles. Luego también os, os recomiendo, que aprendáis, luego recomiendo que aprendáis Git, sobre todo por consola, que es un control de, de versiones para, para guardar vuestro código y tener como un historial y se compone de una estructura de, de datos en el que os permite guardar vuestra vuestra información vuestro código en forma de, de commits digamos que un commit es como un guardado un salvado como guardar partida entonces de esta manera te permite volver hacia atrás deshacer esos commits esa, esos guardados de forma de que puedas recuperarlo y de forma de que puedas ver el historial de, de tu web. Luego también os recomiendo que, que miréis IDEs. En un principio lo mejor es programar con un blog de notas. Bueno, en un principio lo mejor es programar con papel y boli. Lo siguiente es un blog de notas para que te hagas al cometer errores y esos errores cada vez se vayan cometiendo menos. Y ya al final para acelerar el proceso de programación eh, uséis un ide. Un ID es un entorno de desarrollo que tiene sus propias herramientas, tanto para depurar. Eh, depurar es como poner puntos de, de ruptura en el código para ver qué es lo que está ejecutando en cada momento y qué es lo que está pasando en cada punto de, de la ejecución. Y además te permite otras herramientas y ciertos plugins que te facilitan el desarrollo un montón. Y ya no es como el blog de notas que, que te tienes que partir la cabeza. El ID que nosotros estamos usando en PHP es PHP Storm y NetBeans. NetBeans es de código abierto, es gratuito, lo puedes descargar ahora mismo si quieres. Yo estoy usando PHP Storm porque, bueno, aunque sea de pago, la verdad es que te facilita mucho el desarrollo y, y lo recomiendo. Aunque es una inversión de que si no estás trabajando ahora mismo, pues puede ser un poco cara para ti. Luego está el tema de, del uso del de sistema operativo, donde desarrollar os recomiendo que aprendáis Linux, porque programar en un Windows creo que es bastante ineficaz, sobre todo porque la consola y los scripts de base que te permite Linux y en general todo su sistema operativo, está más orientado al, al desarrollo de, de aplicaciones, más que, que el propio Windows o, o Mac incluso. Mac es un poquillo más... como tiene base de Unix, Puede, puede ser más compatible con, con la programación, pero en definitiva os recomiendo que, que miréis Linux. En un principio Linux os va a costar bastante, porque es, es completamente distinto a, a Windows, pero cuando lo conozcáis bien y sepáis usar la consola de, de comandos, eh, no, vais a usar, no vais a volver a usar Windows para programar en, en la vida la verdad. Os recomiendo que si vais a empezar en esto de programar empecéis viendo algunos proyectos sencillos en github. Github es una página donde, donde suben proyectos abiertos y a los que puedes acceder al código fuente y trastear con ellos. Eh, como su propio nombre indica incluye git por lo que teniendo instalado en vuestro ordenador GIT, podéis clonar esos proyectos y podéis trastear con ellos. Y bueno, ya si queréis ahondar un poco en el tema, os recomiendo que sigáis eh, cursos gratuitos, ya que en, en Internet hay un montón, sobre todo para montar vuestra primera web, montéis un proyecto, primero en local, uséis XAMPP, por ejemplo, eh, lo instaléis eso en un Linux, y Sambo lo que os permite es instalar un, un entorno donde podréis tener la base de datos, el apache que es el servidor web, eh, php y todas esas cosas, para que después tengáis una, una web en vuestro, en vuestro entorno local y trastear con ello. Os recomiendo que miréis Symfony si vais a tirar por la página por web, ya que Symfony es un framework. Eh, un framework digamos que os da la base para vosotros tirar más adelante y miréis Symfony que, que bueno, está un poco basado en patrón MVC, modelo vista controlador que, que creo que es bastante interesante a la hora de, de desarrollar aplicaciones web y creo que es lo que está tirando todo el mundo actualmente en el tema del desarrollo. Si no os interesa PHP, podéis mirar un poco de, de Angular, aunque es completamente distinto y también os puede, os puede costar un poco entender la lógica, pero si os interesa ese, ese tipo de temas, lo que tenéis que hacer es, es dedicarle, dedicarle tiempo, porque ese tipo de cosas no se aprenden en un, en un día. Y bueno, si estáis interesados y queréis seguir con esto y no, no tenéis por dónde empezar, me podéis preguntar en los comentarios y yo responderé con, con mucho gusto. Eh, luego en el tema de buscar empresas os recomiendo que os hagáis una especie de portfolio o un proyecto inicial que podáis mostrar en vuestras entrevistas ya que si no tenéis nada que mostrar probablemente no confíen en, <ríe> en una experiencia que, que no es demostrable de ninguna manera ya, si no habéis trabajado antes ya que más que un currículum inflado en el que aparezcan un montón de cursos lo que interesa es la experiencia y que os hayáis peleado anteriormente. Así que si podéis, compraros un dominio así barato y subid una, una web en el que poda, puedan acceder o lo podéis instalar en un portátil y llevaros el portátil. De esta manera fue como me, me cogieron a mí en el trabajo en el que estoy ahora. Y bueno, espero que esto os haya servido. Cualquier duda ya me podéis preguntar en los comentarios que yo la responderé con gusto. Y bueno, una cosa que se me había olvidado deciros es que si vais a empezar a trabajar es mejor hacerlo en una pequeña empresa de menos de 50 personas, porque si empezáis en una gran empresa que nosotros le llamamos las cárnicas, pues probablemente no aprendáis de demasiado o y probablemente también os exploten un poco. Y si os interesa más este tema, pues podemos ahondar más adelante. Venga, hasta luego.